Buenas tardes a todos y todas. Daremos inicio a la conferencia Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, diálogos para una matriz estratégica provincial, que estará a cargo del doctor Julio Zaguir, que es organizado por las Secretarías de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED. Pido disculpas eh, por, eh, por los ladrillos de mi perra. Para darle orden a la actividad, le pedimos que silencien sus micrófonos. Así también, al momento de la conferencia, se abrirá un espacio de consulta en el foro, que será moderado por el coordinador del programa de apropiación de agenda en la Facu, que es el doctor Mario, Mario Siede, la contadora Ferreira y el contador Guayman. Preside la actividad el Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el contador Andrés Abela y el Decano de la Facultad, el Contador Muani. Les queremos contar que se ha recibido la salutación de la Vicegobernadora de la provincia, la Licenciada Laura Estrata, y ha manifestado en su nota la relevancia que tiene en la construcción de una provincia sostenible el trabajo en ODS. Se disculpa por no poder acompañarnos. Eh, ahora a continuación le vamos a dar la palabra al señor rector y seguidamente el contador Eduardo Moani, nuestro decano, va a presentar al disertante. Muchas gracias. Bueno, muy, muy buenas tardes. La verdad que siempre, siempre es grato poder, poder participar en las actividades de la facultad, en la cual le agradezco a Belén que, que diga que presido, pero yo no presido nada, esto lo organiza la facultad y lo responsable de, es su decano así que yo te agradezco porque sé que desde el protocolo de la universidad obligan a hacer estas cosas que a mí estoy participando porque yo soy de la Facultad de Ciencias Económicas y no porque soy el rector de la universidad pero bueno eh, la verdad que en primer lugar, agradecer la invitación, eh, agradecer el compromiso y la participación de Julio Zaguir. Eh, felicitar a la Facultad, felicitar a su decano y a todo su equipo de trabajo, y en especial a quienes están coordinando este trabajo tan importante, que todos sabemos que es realmente un desafío. Nuestra Facultad, desde hace un tiempo, viene haciendo un esfuerzo importante en llevar adelante un proceso de planificación y sostener ese proceso de planificación no es sencillo. Eh, y sobre todo es un desafío eh, para un país, para una región y me animaría a decir para una provincia de Entre Ríos, que necesita claramente de un proceso de planificación para hacer sinergia entre los sectores tanto privados como públicos y en eso y en las posibilidades de desarrollo y en las posibilidades de generar un plan que potencie nuestras fortalezas, indudablemente que el, la universidad tiene mucho para dar. Y es que, este proceso de manera exitosa, porque ha comprendido que el proceso de planificación tiene que ser participativo. Y esa participación no solo se da en los equipos de gestión, sino que fundamentalmente se da en toda la comunidad que forma parte de la facultad, en todos sus, sus claustros, pero también y esencialmente porque se da en la comunidad que rodea a la facultad y sobre la cual la facultad tiene una notable influencia. Así que bueno, yo simplemente este, aprovecho a saludarlos y aprovecho a, decir, a, a, a pedir disculpas anticipadamente porque no voy a poder participar de, de, de la parte final de, de, de preguntas, que seguramente será lo más rico, eh, porque bueno te, tengo, tengo otra actividad este, cerca de las 7, así que voy a escuchar muy atento las exposiciones de julio y aprovecho nuevamente a agradecer su presencia. Muchas gracias. Bien, bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrés, por tus palabras. Por supuesto que sos de la casa y nos eh, honra tu presencia. Eh, agradecer fundamentalmente a Julio, que hace poco tiempo eh, conocimos, y a su equipo, y realmente hemos podido, en este breve tiempo establecer vínculos muy profundos sobre esta temática que de alguna manera es novedosa en, en nuestra facultad. Eh, quiero comentarles eh, y agradecerles, por supuesto, a todos los que están participando de esta conferencia. Eh, quería comentarles que nuestro Consejo Directivo, en el año 2019, a través de su resolución 332, eh, declaró de interés institucional... Nuestro programa de apropiación Agenda 2030, siempre en el marco del PEIP. Como mencionaba Andrés, eh, él fue el iniciador justamente a nuestra facultad de esta estrategia de un planeamiento integral participativo eh, 2020. De manera que bajo el paraguas del PEIP, de nuestro plan estratégico, es que el Consejo Directivo aprobó este programa. Eh, justamente eh, es un programa muy ambicioso eh, que abarca no solamente la presencia de la actividad pública, privada, sino también del tercer sector y obviamente hacia el adentro y hacia, hacia el afuera de nuestra facultad. Estamos eh, muy contentos porque si bien este programa ha cumplido ya su primer aniversario, Hemos podido avanzar bastante a pesar de esta circunstancia que estamos viviendo, no solamente hacia el interior de nuestra facultad, mmm, tratando de vincular los programas, las actividades y las acciones que estamos llevando adelante a través del PEC con los distintos objetivos que hemos podido identificar. Eh, también estamos realizando ya contactos eh, con instituciones muy importantes, como es el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, en la persona de Julio y todo su equipo, y estamos muy entusiasmados. Y bueno, eh, no sé si lo podré decir, pero bueno, tenemos eh, alguna noticia de que nuestra provincia en breve también va a firmar eh, la la adhesión a este programa de Naciones Unidas, lo cual nos complace. Eh, no quiero eh, abundar en mayores detalles, simplemente quería enmarcar nuestra actividad eh, a través de nuestro programa de apropiación de la Agenda 2030 y deseo eh, compartir con ustedes un currículum en abreviado de, del señor Julio Seguir. Julio es licenciado en Filosofía y en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán y doctor en Ciencias Políticas, Universidad de Chicago. Ha sido ministro de Educación y es secretario de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia de Tucumán desde el año 2003. En tal carácter se ha especializado en la implementación de procesos de planificación gestión de calidad, buenas prácticas, capacitación e innovación en el ámbito de la Administración Pública Provincial. Ha sido vicepresidente primero del Consejo Federal de la Función Pública de 2008 a 2011 y es responsable de la Comisión Federal de Gestión por resultados del mismo Consejo. Ha sido miembro del Comité de expertos de la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno Nacional Argentino y formó parte del Consejo Asesor del Instituto Nacional de la Administración Pública y es también miembro del Consejo Federal de Planificación Territorial. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y ha publicado y presentado numerosas ponencias en seminarios internacionales y nacionales organizados por el BID, CEPAL, entre otros. En su actividad académica ha sido investigador con ICET, ha dictado materias y seminarios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional del Norte de Santo Tomás de Aquino y también en la Universidad Torcuato de Itela. Ha publicado dos libros vinculados a su tarea de investigación académica, uno de ellos denominado Unión o Secesión una comparación entre los procesos constituyentes de Estados Unidos y Argentina, esto fue en el año 2007 y recientemente una grieta de 200 años, conflictos y debates constituyentes en Argentina desde luego que este es un brevísimo currículum de quien hoy nos va a acompañar con su disertación el licenciado Julio Seguir quiero eh, comentarles que, porque es para destacar la generosidad de Juli y todo su equipo porque con él hemos mantenido diferentes conversaciones y se han puesto a nuestra disposición para que nos ayuden a nosotros que estamos dando los primeros pasos en esto de la Agenda de Apropiación de los ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo, eh, quisiera ser justo y agradecer Profundamente a, a Mario siede a Silvina Ferreira, a Gabriel Weidman y a Belén Aguirre y espero no olvidarme de nadie del equipo más cercano que está trabajando en, en estas actividades. Por supuesto que toda la comunidad educativa de la facultad está consustanciada con el proyecto y acompañan en forma permanente las distintas actividades. Pero como dije, nosotros somos conscientes que estamos dando nuestros primeros pasos en una temática que verdaderamente no conocemos en profundidad y que es realmente muy importante para vincular nuestra facultad con el medio, como ya lo expresé. Quiero ya finalmente agradecer la presencia de todos ustedes y en especial a nuestro disertante, el licenciado Julio Zaguir, a quien ya dejo ...en uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Estimado rector, muchísimas gracias por, por su bienvenida... Eh, ...y a todo el equipo que en este tiempo he estado conociendo. Eh, en primer lugar, mis felicitaciones. Andrés, Eduardo, eh, eh, se los he dicho privadamente... Eh, conozco muy pocos casos En realidad no conozco mucho Por allí anda Luis Di Pietro Quien ha sido un, un funcionario Dedicado a estos temas de ODS En todo el país Podría decir cuánto me equivoco o no Pero conozco muy pocos casos En realidad es el único que conozco De una universidad pública Apropiada de los ODS de esta manera eh, eh, Y esto no es un tema menor Esto no es un tema menor eh, así que en ese sentido eh, bueno, mis más sinceras felicitaciones eh, antes de seguir un tema en cierto modo personal eh, ustedes han escuchado recién que Quizás no han escuchado, porque uno generalmente cuando, cuando habla ya del currículum, uno dice, bueno, ya está, ya está, a ver, ¿cuándo empezamos, cuando empezamos? Pero bueno, yo les cuento que por mi actividad profesional académica, eh, estoy abocado desde hace mucho tiempo, bueno, a eso me dedico en la investigación, a los procesos constituyentes argentinos, la época de 1810 a 1860. Por lo tanto, es una alegría particular para mí estar en las tierras, estar hablando a los amigos de las tierras entrerrianas, donde protagonistas históricos como don Francisco Ramírez y don Justo José de Urquiza han sido artífices de la federación que hoy conocemos. Para mí, que me dedico a estudiar eso en detalle, eh, no es menor estar hablando con los amigos entrerrianos, así que eh, eso desde desde lo personal. Eh, la experiencia que yo voy a compartir con ustedes. Quiero que se entienda que es realizada desde desde el, desde el ámbito de un gobierno provincial. Por lo tanto, en ese sentido. Tiene esas características de organización, digamos, no de la planificación. Voy a tratar de, de, de hacer referencias, digamos, a lo universitario en cuanto a, a la gente en particular, ¿no es cierto? Pero desde ahí es de donde, eh, de donde parte la experiencia de la que voy a hablar. Y la palabra experiencia es muy a propósito también. Eh, sepan ustedes que cuando uno cuenta una experiencia, y en este sentido la construcción como de un modelo de planificación, eh, es un modelo uno. Hay varios, hay muchos, ¿sí? Y la provincia de Entre Ríos bien podrá encontrar su propia manera, dentro de esquemas generales, pero encontrará su propia manera de hacerlo y llevarlo adelante, ya sea en el ámbito provincial, en el ámbito universitario, coordinados entre sí. Este, efectivamente, como bien dijo Eduardo, eh, eh, he escuchado y mis felicitaciones también, eh, eh, Funcionaria provincial con quien comparto, digamos, espacios espacios de consejos federales, la la, la, la adhesión inmediata, digamos, de la provincia a, eh, a los ODS. Así que eh, entremos entonces, como solía decir, disculpen, esto va a delatar mi edad, como decía, solía decir don Carlito Pala este. Eh, eh, El movimiento se demuestra andando. Ahí está. Bien. Eh, estamos hablando... Disculpen que las dos, tres primeras puedan ser conceptuales y, y de inicio para, para, para muchos de ustedes conocidos, pero no puedo dejar, digamos, de introducirlo de esta manera. Estamos hablando de eh, una agenda establecida por Naciones Unidas en el año 2015 que básicamente establece un conjunto de objetivos globales, ¿no es cierto? que se le llama una nueva agenda de desarrollo sostenible para, para todas las naciones del mundo para erradicar la pobreza proteger el, el planeta y converger hacia un desarrollo me, mejor para, para, para todos ¿sí? y esto lo hace a través de 17 grandes objetivos que tienen que ver precisamente de alguna manera, yo no los voy a mencionar uno por uno, ustedes lo están viendo, pero básicamente tres ejes, no alrededor de tres ejes, lo social, lo económico y lo ambiental. Y desde ya les adelanto algo. Estos, estos, estos objetivos, aun cuando cada uno de ellos enuncia algo en particular, Ninguno de ellos, y espero poder haber podido mostrar, digamos, esto hacia el final de, la, de, de esta conversación, ninguno de ellos es posible, ninguno de ellos es monotemático o, o monocausal. Ninguno, ninguno de ellos puede ser conseguido solo por un agente. Por ejemplo, un ministerio de salud solamente puede ocuparse del objetivo salud y bienestar. ¿sí? El objeto de la agenda es abordar los problemas actuales y los problemas futuros con un horizonte del 2030. Es decir, cuando se planteó en el año 2015, era la idea de converger al 2030, ¿no es cierto?, con la, la, la, la realización de, de la mayor parte de... de de estas metas no se iniciaba de cero había, había un trabajo previo en esta dirección que fueron los objetivos de desarrollo del milenio desde el año 2000 al 2015 caminaron en una dirección por sobre todo en los sociales por sobre todo en el social ¿sí? eh, eh, y entonces desde aquí se invitaba a, las, a, las, a los países a adherir a la agenda. Nuestro país lo hizo y a partir de esto, de, de, de la adhesión del país, ¿no es cierto?, también las provincias fuimos sumándonos, sumándonos. Y mmm, lo que mi conocimiento hasta acá me dice es que si entre el río firmar estaríamos hablando ya de que solo faltarían, estamos cerca de 21 provincias aproximadamente habiendo firmado, por lo tanto estamos muy, muy poquitas, son las que quedan sin sin haberlo hecho eh, todavía. Es decir que la federación de alguna manera eh, eh, habría caminado en esta dirección. Hablar de una agenda 2030, a mí me gusta decirlo, es hablar de, del nuevo nombre del bien común. El nuevo nombre del bien común. La agenda 2030 es el, nombre, eh, el nuevo nombre del bien común. Es decir, o oh, ustedes quieren decir, para darle una palabra menos filosófica, del interés público. Una cuestión no menor. Eh, Andrés recién refería al tema de la planificación y mirar hacia dónde. Bueno, a veces daría la impresión que hemos, hemos perdido, digamos, ¿no es cierto?, en la dirección de las políticas públicas como un norte, ¿no? Eh, eh. Y esto uno lo puede pensar a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de instituciones, digamos, públicas, ¿no es cierto?, es decir, ¿hacia dónde?, ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde hacemos todo lo que hacemos? De otra manera, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Para qué las carreras? ¿Para qué la investigación? ¿Para qué? ¿En qué, en qué, en qué dirección de lo común caminamos? Volver a hablar del bien común, volver a hablar del interés público, es decirnos entre todos, de vuelta, ¿hacia dónde ¿Hacemos lo que hacemos? ¿Hacia dónde vamos con lo que hacemos? Y en este sentido la Agenda 2030 nos da un norte. Nos da un norte, nos habla de las condiciones históricas, ¿no es cierto?, que deberíamos reunir y desarrollar en una sociedad X, ¿no es cierto?, una provincia, una nación, para que quienes viven ahí puedan desarrollarse plenamente. ¿sí? Desarrollarse plenamente, donde plenamente... Significa aquellas dos cosas de las que Aristóteles ya hablaba, vivir, subsistir y vivir bien. Acuérdense, el vivir bien de Aristóteles se refería al individuo, a la persona, al ciudadano, para Aristóteles, que finalmente podía participar de la polis. Participar de la polis era, esencialmente, ser capaz de mandar y ser mandado, gobernar y ser gobernado. Eh, esto que a veces se nos escapa no es un desafío menor cuando estamos hablando de un 35% de pobreza digo eh, el bien común significa que queremos que todos puedan vivir bien donde vivir bien de vuelta es supremamente la capacidad de cada uno pueda ser libre en el sentido más más más aristotélico de la palabra, ¿no es cierto? Ser capaz de gobernar y ser gobernado. Eh... Vamos, vamos, entrando, vamos entrando en temas, en temas específicos. La consecución de ese bien común ese interés colectivo ¿no es cierto? es el propósito de alguien, ya sea desde, desde una instancia pública o particular sin duda alguna que desde un nivel provincial ¿no es cierto? es desde esa instancia desde el rectorado de la universidad ¿no es cierto? es desde esa instancia desde la empresa será desde el, el CEO de la empresa ¿No es cierto? Entonces, Todos podemos caminar en la dirección de ese conjunto de metas que acordamos como norte. ¿Sí? Los ODS lo que tienen es... Y disculpen, pero esto lo tenía que haber dicho en el lo anterior. Los ODS... A ver, uno podría elegir... Y esto me lo ha ido dando los años en este tema uno podría elegir cualquier meta finalmente para dirigir una sociedad los ODS constituyen eso ¿y cuál es el valor de que los tengamos a ellos? de que son los mismos que están compartiendo otros países que son los mismos que están compartiendo otras provincias es decir, sí, son estos son estos no, no, cada uno podría armar el suyo, sí, pero en el compartido. Y hoy 23, 21 provincias, digamos, ¿no es cierto? Ya estemos por atrás eh, de esto. Ah, bueno, ya hablamos. Fíjense, yo puedo estar hablando con ustedes de los ODS, porque ustedes han decidido tomar los ODS. Si no, si yo hubiera armado, yo digo, hablo en este caso, eh, como, como, como, como de, desde mi provincia, ¿no es cierto? Eh, si nosotros hubiéramos y lo hemos hecho durante muchos años, ponerle nuestro propio, nuestro nombre propio, digamos, a, a, a las metas, a metas que nosotros desarrollamos, yo no podría estar hablando con ustedes de un metas comunes, porque serían las que desarrolló Tucumán. Hoy los ODS lo que nos da es la posibilidad de, estar, de tener un lenguaje común de metas. Y es muy lindo, créanme, cuando uno va a una reunión organizada por la C. Por, el, por cualquier organismo internacional y habla con el brasilero, con el chileno, con el, con, el, con, el, con el panameño, con el mexicano, de los ODS. Estamos hablando de metas comunes. Bien. Eh, eh, la consecución de este nuevo nombre, digamos, del bien común, ¿no es cierto?, es el propósito de alguien. ¿Sí? Una nación, una provincia, una institución, una empresa, la universidad, un gremio. Este alguien es el agente de la Agenda 23. El agente, es decir, el que impulsa tal bien o interés desde lo público o lo particular, ¿no es cierto?, para el bienestar de aquellos que son el objeto final, ¿sí?, de los ODS, que son aquellos que tienen hambre, aquellos que están fuera, eh, eh, aquellos que están en situación de pobreza, aquellos que están en situación de desigualdad, aquellos que están sin empleo, aquellos que sufren las consecuencias del, del, del, del, del, de la contaminación. Es decir, para todos las metas suponen impactos eventuales que producen consecuencias en la vida. Para eso es para quienes los agentes trabajamos, para producir esos impactos. ¿Sí? Somos los agentes de la Agenda 2030. ¿Sí? Los politólogos decimos los actores, ¿Sí? los actores. ¿Mm? Son amplios, los ODS son amplios. son Y algunos dicen demasiado amplios, ¿no es cierto? Alcanzan todo, todo el accionar de la actividad humana en sociedad. Todo aquello que es material de desarrollo en una provincia. Y todo aquello que es tema de políticas públicas. ¿Sí? O, o particulares en prosecución de lo público. ¿No es cierto? Eh, son muy amplios, dicen algunos. Es porque, a ver, abarca todo. Esta ha sido una de las críticas que se han hecho y en un sentido es verdad, en un sentido es verdad, pero ahí es donde viene la, por decirlo de algún modo, en términos coloquiales, la bajada. La palabra que ustedes utilizan, apropiación, es muy linda, porque apropiación no es solo apropiación de los ODS, sino es lo, son los ODS para nosotros, porque el bien común de una sociedad el bien común es eh, eh, tiene, un, tiene, tiene una característica histórica. No es lo mismo el bien común de los entrerrianos que el de los tucumanos. Porque los puntos de partida de cada una de nuestras sociedades son distintos. El conjunto, tomamos todos esos 17 ODS que nos dan un diagnóstico, uno a partir de ello establezca un diagnóstico, nuestros puntos de partida van a ser distintos. La apropiación no es solamente firmar el convenio ahora para ir por los ODS, no, apropiación también significa tomarlos para esta sociedad en particular, para esta sociedad en particular. Es decir, tomar aquellos que, de los que, de los que, sugieren los ODS, queremos o destacar, o fortalecer, o resolver. Entonces los ODS en ese sentido implican, esto es apropiación también, una priorización. No es que vamos por los 17, necesariamente capaz que la vicegobernadora de Entre Ríos eh, entiendo es quien estaría a cargo digamos de la agenda no es cierto quiere ir por los 17 listo la provincia de Entre Ríos se apropiará de los 17 pero también puede decir a ver qué es qué es lo que queremos destacar ya sea por un compromiso de gestión gubernamental ya sea por una fortaleza de esta sociedad que se desea profundizar, o ya sea por un problema. Es decir, lo, los 17 ODS nos van a dar, nos van a dar eh, eh, la mirada global y, a ver enseguida, a medida que empecemos a, a, a bucear en dónde en donde nos pone lo, lo, cada uno de esos, de esos indicadores de los ODS, cuáles son, por ejemplo, nuestros problemas, en qué estamos más cerca o más lejos. Entonces eso no, ah, no, no, no, nosotros queremos ir por acá, porque aquí tenemos un problema. O, o, o queremos ir por acá porque esta es una capacidad de la provincia de Entre Ríos a fortalecer. Este es nuestro, este, esta es nuestra fortaleza, como se dice en términos de FODA, ¿no? Esta es nuestra fortaleza. ¿sí? Entonces eh, eh, a eso tenemos que apuntar. Eso supone una visión, o mejor dicho. Perdón, puede, puede caracterizarse primero por una suerte de visión, digamos, ¿no? Eh, es decir, una mirada general, ¿no es cierto?, sobre la, sobre la provincia, ¿sí?, que, que deseamos tener. ¿Tenemos una visión? Nosotros hemos caminado durante mucho tiempo en nuestro proceso de planificación sin esto, ¿no?, un proceso hemos comenzado en 2006, y recién, como 10 años más tarde, un trabajo con la Cepal nos ayudó a, nos ayudó a, eh, eh, eh, a diseñar una visión. Los amigos de la Cepal nos, nos hicieron dar cuenta que teníamos muchos objetivos, teníamos tantos objetivos, decir, un modo de, además de reducirlos y ordenarlos, ese ordenamiento fue a través de una visión, ¿sí? una visión de la provincia, una visión de lo social en la provincia, de lo económico, de lo ambiental. Fíjense, yo tan, tan solo un ejemplito. Eh, eh, tengan en cuenta, se escribe la visión, yo lo aprendí ahí, digamos, en el ejercicio. La visión se escribe como, eh, eh, eh, eh, eh, como si ya estuviera en el, en, en el momento de la realización. Es decir, esto es, ustedes tienen que leerlo como si fuera en el 2030 y ya ha sucedido algo. O Entonces, sea, la provincia de Tucumán se consolidó como el Centro Productivo, Académico, Logístico y Tecnológico de la Región no Paremos ahí nomás. Centro Productivo, Académico, Logístico y Tecnológico. Eso ya implica una priorización. Eso ya implica, por lo tanto, ¿no es cierto?, que hay ciertas cosas que las voy a mirar con particular cuidado, porque es lo que me permitiría a mí llegar a eso. ¿no? O fíjense, en cercanía con ustedes, y esto por algunas potencias que tiene nuestra provincia, en el eje económico, ¿no? fíjense, hacia el final, contando con una sólida sinergia entre el Estado, el sector privado, académico y científico. Nosotros queríamos destacarlo académico y científico. Tenemos que destacarlo porque Tucumán tiene un número muy importante, eh, eh, cerca de 15 institutos del CONICET, centro, centros de investigación importantes, este, y una universidad histórica, es la más antigua de, de nuestro país eh, de, eh, de, relevante en términos, digamos, de, de, su, de, su, de su desarrollo. ¿no? Entonces, esta, eh, bueno, para nosotros en lo económico, es decir, la vinculación del mundo académico-científico era importante queríamos que esté en la. ¿no? Um... Este es un tema, ¿no? Yo, yo les voy como, como tirando aspectos de, de una matriz, les vuelvo a decir, como les dije al inicio, desde el lugar en que nosotros lo hicimos, ¿sí? que no es el único, sin duda alguna, es un modo de hacer. Eh, y aquí entramos con un tema, con un tema que, que lo... Eh, eh, relevante ¿no? que ustedes recién recién Eduardo mencionaba la palabra eh, eh, eh, eh, eh, de planificación participativa eh, la ONU las Naciones Unidas apenas comienza el documento digamos de los ODS dice, si los ODS se implementan conjuntamente pueden promover la prosperidad y la seguridad de las generaciones presentes y futuras lo pongo en negativo si no se implementan conjuntamente si no se implementan conjuntamente, no pueden promover. La palabra conjuntamente, esa visión de la que le hablé antes, seguramente, como todo el recorrido de planificación con los ODS, no es posible sin instancia de diálogo y coordinación. ¿sí? Que pueden ser horizontales y verticales, en el nivel provincial, entre provincia y municipio, hacia adentro del mismo Estado, poderes del Estado, entre gobierno y sociedad civil. En el nivel universitario, entre el sector y, la y, los, y los decanos, es decir, entre el sector y facultades, hacia adentro de una facultad entre decanos, docentes, no docentes y alumnos, entre carreras e investigación, entre grado, posgrado y extensión. Cada uno de esos, estos son tan solo ejemplos, no, no, no, no son exhaustivos, por eso eh, eh, eh, no tiene un I. Eh, eh, son, son tan solo enumeraciones que pueden continuar y que seguramente, digamos, ustedes van a enriquecer muchísimo más, pueden enriquecer muchísimo más. Pero bueno, en cada, una, en, en cada uno de, de, de, de, de esos espacios, digamos, que yo les menciono ahí, hay un diálogo posible, hay una instancia de diálogo y coordinación. ¿sí? Porque de vuelta, los ODM por su misma definición, desde una eventual visión, digamos, hasta la implementación última, solo se pueden lograr en la medida en que se trabaja conjuntamente. ¿Sí? En este sentido, celebro muchísimo, porque así lo veo, el plan, digamos, ¿no es cierto?, que la facultad está elaborando. ¿Por qué? Porque está permanentemente refiriendo, refiriendo a ello. El tema es cómo generamos esos espacios, como, como lo generamos, como... No necesariamente institucionalizamos, digamos. No es que tiene que haber ahora un nuevo, un nuevo, un nuevo organigrama, ¿no es cierto?, donde la coordinación. Son temas de gestión, son temas de gestión. ¿sí? Pero que la gestión no olvide, ¿no es cierto?, eh, eh, esto. ¿sí? Eh, tan solo como ejemplo, fíjense, nosotros cuando comenzamos a nivel provincial la, la, la, la, la, la, la planificación allá por el 2006, eh, eh, la, la primera instancia... La primera instancia fue un nivel, el recuadro gris, que dice lineamiento estratégico. Ese fue un documento, un primer documento que sacamos eh, este, eh, eh, con los indicadores, etcétera, etcétera, las metas, que los, en aquel entonces, ODM, Objetivo de Desarrollo del Milenio. Y eso fue producto de una coordinación interministerial. Primero política y luego técnica, ¿no es cierto?, con, con, con mesas, Mesas interministeriales en donde se, se, se, se definían, digamos, eh, eh, eh, metas, aquellas metas que precisamente iban a ser, digamos, a, a, a la bajada de, lo, de los objetivos. Una vez que ese documento estuvo, ¿no? eh, eh, eh, entonces... Fíjense que el 2008, ahí dice en el recuadro, en el triángulo de diálogo social, dice 2009 el primero. Allí, después de dos, tres años de trabajar hacia adentro nosotros, pues, bueno, somos tucumanos, somos carderos nosotros, llevó bastante tiempito. Ahí salimos a la sociedad civil. Uno podría plantearlo, digamos, que toda la definición del conjunto de meta es colectivo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. En ese sentido, ya vamos a ver, hay cosas con las que hay que tener cuidado. Hay un nivel técnico en, en la bajada de las metas, ya lo vamos a ver enseguida. Y yo quiero ser respetuoso de eso. Esto no es solo político, esto es también técnico. Hay un trabajo, hay un trabajo que tiene un rigor, digamos, eh, un rigor técnico, ¿no es cierto? que no siempre el diálogo, pues sobre todo cuando estamos dialogando con la sociedad civil en la que hay distintas instancias, ¿no? están las facultades, las universidades, pero luego también están ONG, que son personas muchas veces que están en la trinchera de las cosas y que no necesariamente, digamos, están, eh, eh, tienen todas las, las, las, las instancias para hablar de ciertas cosas. Pues, a ver, la mortalidad infantil. El indicador de la muerte de infantil. Bueno, el indicador de la muerte infantil no es una cosa, digamos, que la charlamos así nomás, digamos, sino si no, preguntarle a la gente salud salud. ¿Sí? Entonces, bueno, pero digo, esos son, por ejemplo, infancias, ¿no? Eh, eh, por las que fue pasando nuestro proceso de, de planificación. Y también, fíjense lo que dice abajo, bases, bases, otro nivel de diálogo. Los ODM era la instancia del marco que teníamos, pero que suponía una instancia de diálogo de quien a nivel nacional estaba a cargo del ODM, que era el Consejo Nacional de Política Social. Y el que Luis formó parte, Luis Di Pietro, que está en esta reunión, y que y digo estuvo, estuvo en todo ese proceso, era, era la instancia nacional. Y luego el plan estratégico territorial, otro marco para nosotros importante en aquel entonces, porque era un plan de carácter federal, ¿no es cierto?, que se organizaba eh, eh, desde las instancias provinciales, eh, así como nosotros rompecabezas que se fue armando y que fue muy relevante como marco para nosotros también. Eh, no quisiera quedarme mucho Era, era tan solo ejemplificarles ¿no? ir, ir, ir tirándole elementos De, de dónde, pueden, dónde entraron Al menos en nuestro caso Los diálogos eh, es decir Las coordinaciones Los diálogos y las, co y las coordinaciones en, en, en distintas instancias ¿no? eh, Después de ese diálogo En el 2015 firmamos por, el, por los ODS Perdón, en el 2016 firmamos por los ODS eh, este, Ahí hubo un marco Un marco de una norma recién llegó la norma, una ley de planificación de la gestión en la que se hablaba de los lineamientos estratégicos de la provincia que serían a partir del 2016 los ODS bueno y luego digamos distintos, distintos aspectos de, de, de, ese, de ese proceso de planificación en el que fuimos adaptando, una asistencia de la CEPAL que nos ayudó a revisar los lineamientos estratégicos de la provincia eh, luego vinieron los, las instancias ministeriales sectoriales y municipales eh, eh, al final, fíjense, dice Sistema Estadístico Provincial, matriz estratégica, son dos. Yo enseguida les voy a mostrar la matriz en particular. Son son como dos dos herramientas, les diría yo, ¿no es cierto? Así, donde la coordinación como que no existirían sin coordinación. ¿Sí? ya les voy a hablar enseguida de eso. Eh, bueno, eh, esto tan solo si hoy yo tuviera que graficarles muy rápidamente el proceso así como en un organigrama, el proceso de planificación de la provincia, tuvo un, un, un, un marco estratégico, ¿no?, eh, eh, en el cual está, eh, por un lado, Nación, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con los ODM primero, los ODS después, lo que hoy es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con su plan estratégico territorial, nos sirvieron para lo estratégico, ¿no? Y a partir de ahí, la provincia, ¿no es cierto?, tenía ya en lo operativo... Eh, eh, eh, desde el gobierno a las distintas áreas ministeriales, ¿no es cierto?, que cada una de ellas, a través de sus planes sectoriales, terminaban en lo, en lo, en lo operativo, ¿no?, eh, eh, es decir, en la implementación, el marco operativo es la implementación, y con los municipios, mmm, mmm, hoy podemos decir que hay un municipio, digamos, con el que, eh, eh, que cuenta ya con su propio plan de gestión, ¿no es cierto? Eh, eh, en el marco de los ODS y otros dos con los que estamos trabajando. Cuando yo les cuento esta historia, lo advierto siempre: no es siempre la historia de wow, qué bien que lo hizo Tucumán. No. Esto es un esfuerzo que tiene sus triunfos y que tiene sus derrotas. ¿Sí? como todo proceso de planificación. Hay cosas que van bien y hay cosas que no van bien. Algunas son estructurales, otras son coyunturales. ¿sí? Eh, eh, y esto es muy importante saberlo, digamos, ¿no? Quienes eh, eh, estamos a cargo del proceso de planificación, ya sea a nivel provincial, ya sea a nivel, digamos, de la institución universitaria, bueno, bueno, no es que todo... Ha... No es que el mundo anda desesperado por los ODS, ni van a estar desesperado por los ODS, por sobre todo en las instancias de los hacedores, ¿no es cierto? Bueno, uno siempre lo que andamos en el, en el tema, digamos, de la planificación, y bueno, somos un poquito molestos porque en la general la, la acción genera urgencias o mejor dicho, la acción está motivada por urgencia. Y quien andamos en estas cosas, la planificación, andamos en, con una mirada a veces por encima de eso y eh, eh, eh, se genera una atención Se genera una atención ahí que no siempre, digamos, resulta eh, bien. A veces sí y a veces no. Vamos bajando. Bueno, tema. ¿hasta qué hora me había dicho, Eduardo? Hasta, la, hasta las 10, ¿no? Así que bueno, yo me traje mi, mi, mi matecito aquí eh, Hasta las 10 de la noche Creo que, no, que está bien eh, este, pues, sí. eh, Así que bueno, pueden ir pueden, pueden hacer un momentito de recreo Van al baño, igual bueno, hasta las 10 de la noche Estamos bien ¿no? eh, Bajadas Los ODS Que parecen estas cosas amplias Am, hambre cero, fin de la pobreza, se particulariza a través de metas específicas y cuantificables. Esta, este temita no es menor, es crítico. Aquí es donde venía esa cosa de los técnicos que yo les decía en nuestra mirada. Naciones Unidas propone 169 metas, ¿no es cierto? Cada una de ellas con una serie de indicadores que los pueden realizar. Estas metas suponen indicadores. Cada una de esas metas se mide. No son metas, bueno, bajemos la pobreza. No, no, no, no, para, para, para. ¿Cuál es el indicador con el que vas a bajar la pobreza? ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores con los que vas a medir eso? Hay, hay un diagnóstico previo que está sustentado en evidencia desde la cual se establece una meta, ¿sí? Para cada una de estas metas hay indicadores de diagnóstico y a partir del diagnóstico el establecimiento de a dónde queremos llegar en el 2030, ¿sí? Entonces, eh, eh, estos indicadores, estos indicadores, ¿no es cierto?, son, son, son indicadores específicos, concretos, ya les voy a mostrar algunos de esos. De eh, distintos niveles, porque hay algunos que si uno trabaja luego en la provincia, en la universidad, eh, con, con, con indicadores de medición de cada una de esas cosas. ¿sí? A partir de eso, de dónde estamos, vemos hacia dónde queremos ir, digamos. Ese hacia dónde queremos ir, las metas cuantificables constituyen eso: el norte, el puerto hacia dónde vamos. Y se monitorea ese seguimiento, se, se monitorea eso, ¿no es cierto?, a través de esos indicadores, ¿Sí? Una vez que establecemos el puerto, ahí entonces empezamos a armar el camino. Hablemos primero del diagnóstico, fíjense, la meta, el fin de la pobreza, meta 1.1. Las Naciones Unidas nos dice, proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza desglosada por sexo, edad, ta, ta, ta, ta, ta. Y así como ven, proporción, proporción, proporción. O sea, son indicadores que tenemos que conseguir. Algunos están a la mano, nivel 1. Otros hay que, hay elementos pero no están todavía hechos, hay que hacerlo, nivel 2. Y luego hay otros que no hay modo de hacerlo. Entonces, por ejemplo, nosotros en la provincia, ¿no es cierto? Ahí, fíjense, ve indicadores, de ODS, Tucumán. Lo yo les mostré antes son los que dicen Naciones Unidas. Nosotros decimos, mira, nosotros tenemos, podemos medir esto. Podemos medir el porcentaje de hogares con NBI, el porcentaje de personas por debajo de la línea de indigencia. Entonces, podemos ir a, a, a la meta 1.2, le podemos, digamos, ¿no es cierto? La, la podemos medir, ¿sí? Tenemos debemos para establecer puntos de partida, ¿no? Entonces, esto queda, fíjense, meta ODS Tucumán, ¿no? Meta ODS Tucumán, disminuir, es decir, ustedes ven esto, que yo enseguida se los muestro ya en, el, en, en la matriz nuestra, dice meta ODS Tucumán, si ustedes ven a qué corresponde al objetivo 1 ODS Fin de la Pobreza, que a su vez tiene una meta o de ese que dice para 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombre y mujer y niño de todas las edades. Ta, ta, ta. Nosotros en Tucumán decimos disminuir en un 50% el, de, el, el porcentaje de personas por debajo de la línea de indigencia. Por y ahí tenemos, no es cierto, ah, el indicador. ¿Cómo lo vamos a medir? Con porcentaje de personas por debajo de la línea de indigencia. Sí. Bueno, y ahí viene la definición, viene la descripción del indicador Y viene el histórico y hacia dónde queremos ir Esto es pre-pandemia ¿Sí? No hace falta, no hace falta porque somos todos adultos y entendidos que, diga, que les diga que estamos en un momento así como de explosión De todos los que hasta fines del 2019 uno había pensado más o menos como posible viene del INDEC es un dato ese es, es indicador lo seguimos a través de la EPH ¿Sí? lo seguimos a través de la EPH ¿No? este, aguantenme un poquito ahora vamos a hacer un salto esperemos que todo ande bien este es el momento en el que todo estalla si ¿Sí? uno no es cuidadoso este, eso que les acabo de mostrar este, Esto es casi, casi cuando, cuando está. Siempre hay uno espera que ande bien Este es nuestro portal Eso que les acabo de mostrar recién Estaba eh, este, en el eje social Yo voy a ir al económico Para algo más cercano a la Facultad de Ciencias Económicas ¿No es cierto? Este, fíjense, trabajo decente no ¿Ven? Ahí está Bueno, tenemos la meta ODS ¿Sí? Por ejemplo La 8.1, mantenerse Es medio difícil, porque tiene que ver Más con el, con el PBG y todo lo demás Pero fíjense, de aquí a 20.30 Lograr el empleo, el, el tercero ¿No? El, el, que es el 8.5 De aquí a 20.30 lograr el empleo Fíjense que no están todas las metas ODS. ¿Por qué? Porque son aquellas o que podemos medir o que hemos priorizado nosotros. ¿no? Entonces yo hago clic y así es como yo la bajé a Tucumán. Entonces, de aquí a 2030, la meta 8.5 de los objetivos de desarrollo del, del ODS 8, que dice lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluido ta, ta, ta. Nosotros le hemos puesto meta ODS, disminuir la diferencia de ingreso de asalariados en un sexo al 10% en 2030, digamos, en la provincia. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, eh, diferencia salarial, veamos con, cómo lo estoy midiendo. Bueno, lo estoy midiendo con este indicador, ¿sí? También de la EPH. ¿Sí? También de la EPH. ¿no? Bueno. Aquí, fíjense. Este tipo de cosas son a las que yo me refiero que para tener un diálogo social alrededor de esto no es un tema muy sencillo. No es un tema muy sencillo. Cuando decimos diálogo social e implicamos a muchos actores, ¿no es cierto? Y actores de, de distintas instancias de la sociedad civil, bueno, hay momentos en que tenemos que hablar de cosas muy específicas, que como ustedes pueden ver, no requiere solo la voluntad. Tenemos que, tenemos, en el Río, tenemos que bajar, digamos, la diferencia, digamos, ¿no es cierto?, del ingreso de salud según sexo. La bajemos. Bueno, no, para, para cómo la vamos a bajar, cuál es el número, ¿no es cierto? Y, y, y hay una serie de condicionantes posibles que tienen que ver con esa posibilidad. Digo, hay un nivel. Hay un nivel de conversación técnica que a veces ingresa en el diálogo ¿sí? que es condicionante del diálogo. Hay que armarlo bien para que podamos hablar de cosas similares ¿sí? y ponernos de acuerdo sobre cosas eh, eh, esto, con, con un mismo rigor. ¿no? Eh, bien. Aquí era para mostrarles esto, y aquí vuelvo a la presentación. Debería volver, y vuelvo. Eh, entonces, es lo que estuve tratando de mostrarles. De mostrarles de qué manera los ODS comienzan a adaptarse se comienzan a adaptar a través de una priorización, por un lado, de algunos de ellos, y se comienzan a adaptar a través de la bajada concreta a Entre Ríos, o a la universidad, o a la universidad. Quizá la universidad quiera establecerse por sí misma, ¿no es cierto?, en relación a esa facultad, en relación a esas metas, por ejemplo, en relación a la meta de empleo, bueno, quizás quiera establecer indicadores que le ayuden a medir por sí misma de qué modo contribuirá eso. Para lo cual tendrá que establecer indicadores de seguimiento de su propio accionario. ¿sí? Entonces, tenemos... Eh, hemos hablado de agentes hemos hablado de, de visión, hemos hablado a partir de allí de, de diálogo y coordinación, hemos hablado de indicadores. Fíjense lo que yo les decía antes, ¿no? Entonces, una vez que establecemos el norte, hacia ahí queremos ir, queremos bajar la indigencia tanto, queremos lo del empleo a tanto, reducir la desigualdad de esta manera, reducir la contaminación de este modo, eh, a, a incrementar el PBE, cuantitativamente lo más que podamos ahora ¿cómo llegamos a eso? establecido el puerto diseñamos la ruta, el camino establecer el camino es las acciones un modo de hacerlo eh, yo una de las cosas que, que una, una materia que enseña en la facultad se llama Toma de Decisiones. Y en Toma de Decisiones, en mi caso, este, tenemos modelos de análisis de las decisiones. Primero el primero es el modelo del actor racional, que dice, establecido, digamos, la, el interés, ¿no es cierto?, establecemos las alternativas... Y luego medimos cuál costo-beneficio de cada alternativa a los fines de satisfacción del interés. Segundo modelo dice, bueno, no pasa mucho las cosas así. ¿Por qué no comienza mejor con lo que usted ya hace? Bueno, en este caso yo les voy a hablar desde ahí. Nosotros hemos, en vez de ponernos, es decir, a partir de haber tenido las metas, lo que comenzamos a hacer es, bueno, ¿qué es lo que hacemos hoy en la provincia? Debo decirles, no vayan a creer que esto fue un acto de ingenio constructivo a la, a, la, a la Leonardo da Vinci. Fue más bien una seria dificultad que teníamos para que todos los ministerios, por igual y no de manera asimétrica, hagan sus planes sectoriales. O sea, aquí le estoy contando una infidencia. Espero que, creo cuántos hay, no sé, creo que he visto que hay como 80, espero que a nadie se le escape, ¿no? Este, entonces, a ver, eh, porque de alguna manera los planes sectoriales de las áreas de gobierno son las que pueden, las que tienen que decir, bueno, así vamos a ir a las medidas. Nosotros entonces, como teníamos dificultad para organizar eso, porque algunos ministerios planifican más que otros. Eduardo, usted le va a pasar en la facultad también, algunas áreas van a, van a planificar más que otras. Eh, eh, entonces, y yo ya estuve viendo el, el, el, el marco de actividades que ustedes tienen y es como ideal para ponerlo en esta, en esta, en esta matriz. Eh, dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no comenzamos a coleccionar lo que hacemos? Lo que hacemos, ¿qué es lo que hoy hacemos? Los recursos y las actividades presentes. Y entonces nos encontramos con, éramos, no, no solo nosotros, comenzamos con nosotros. Aquí ustedes están viendo 3.113 actividades. ¿De quién? Del Poder Ejecutivo 637, del Poder Legislativo, leyes 1500, de los proyectos de investigación de las universidades 900 y de las ONG 37. Es decir, hemos ido progresivamente, porque okay, nada de esto fue de un día para el otro, ni, ni, ni, ni todo juntos, comenzamos a ver el ejecut qué hacemos en el Ejecutivo. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las acciones que hoy se hacen? Como todas esas que ya están en, en, en, en, en el programa, digamos, ¿no es cierto?, eh, de, de, de, de apropiación de los S de la facultad. Y a esa la fuimos ordenando, a esa las fuimos ordenando en relación a las metas. Luego pasamos a la universidad y comenzamos a buscar en las universidades lo que las universidades hacían de investigación y a vincularlas de esta manera. Luego, lo hicimos con las ONG, no nos fue muy bien. Yo veo que ustedes tienen ahí algo de responsabilidad de ser empresarial que es muy lindo, ¿no? Silvina tiene ahí un, un, una tarea que se está realizando muy interesante de accionar con ese nivel a que nosotros no hemos accedido todavía. Con las ONG no nos fue muy bien. Hay una cuestión ahí de relación con el Estado, complicada, que parece que eso complica, ¿no? Pero bueno, eh, eh. y y entonces, una vez que las tuvimos, y bueno, ahora les muestro, espero que ahora, ahora tenemos que hacer otro salto. Aquí en este salto es cuando los tecnólogos que, que están en mi equipo me dicen, no hagas eso, nunca saltes mientras esté tenerlo abierto, porque si no se arma el quilombo. Entonces yo ya que he ido aprendiendo con el tiempo, o creo que he ido aprendiendo, hago lo que ellos me dicen. Entonces, estamos en los indicadores. Volvemos ahora al, al portal. Este es el portal nuestro. Y en el portal nuestro vamos a ir a esto que se llama matriz estratégica. Y entonces, lo que yo les mostraba recién, esa torta, esa torta está acá de vuelta, ¿no? Estos son los integrantes de esa torta. El poder ejecutivo, el legislativo, ¿no? Bueno. Veamos el poder ejecutivo. A ver si me sale bien, porque uno... uno los tecnólogos creen que lo que luego explicamos la, la pasamos bomba, digamos. Bueno, ahí está. Organizamos las acciones, fíjense, del Ejecutivo por atrás de cada uno de los ODS. Pero no solo de cada uno de los ODS, sino de cada meta ODS. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, Vamos a ir al hambre cero y vamos a ir a este, fíjense. Esto lo pongo a propósito, no siempre sale tan algo que ya les le voy a especificar. Fíjense, la meta 2.2, poner fin a todas las formas de malnutrición. Y aquí está, y aquí está la, la, la meta, ¿no? Si, la, la meta especificada que ustedes habrán visto, me olvidé de decirles, en... en tiene su, tiene su indicador, ¿no? Todas, ya vieron ustedes, tienen sus indicadores, ¿no? Bueno, ahí mismo ya lo podríamos mandar a esto, pero no importa, es una cuestión eh, eh, comunicativa. Fíjense, estas son, hemos relevado todas las acciones del Estado provincial y le hemos ido poniendo bajo la meta. Entonces me aparece lo que hace el campaña Más Frutas y Verduras del Ministerio de Salud Productivo, Sumarle Mil a Tu Vida. Fíjense, me aparece el Ministerio de Desarrollo Social con su Centro de Desarrollo Inf Infantil. O me aparece el Ministerio de Educación con nutrición en las escuelas, comedores escolares. O el Plan Materno Infantil de Salud Pública. Fíjense, a, acá siguen, ¿no? Siguen los planes. Pero acá me quiero ver de distintos ministerios, de distintos ministerios. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la intuición? Estamos volviendo al inicio. La intuición está acá, esta intuición tan importante, que no hay meta que se consigue con el trabajo de uno solo. Es decir, yo, al haber organizado las acciones de esta manera, hemos logrado, ¿no es cierto?, de generar eventuales, potenciales sinergias del poder ejecutivo a los fines del cumplimiento de la meta. ¿Por qué? Porque cuando pedimos, digamos, las acciones y las vinculamos, nos encontramos con que estas acciones se relacionaban. No es que me llegó relacionado, sino que cuando les pedimos a las áreas que relacionen, o nosotros la hicimos a la tarea, porque hubo de, de, de ambos tipos, nos encontramos que cuando las poníamos, las alineábamos bajo las metas, nos parecía que de los distintos ministerios estaban, estaban realizando tareas, digamos, de pincelación. Fíjense el potencial coordinador. Cuando cualquiera de nuestros funcionarios o cuando de la OMS vienen, no es cierto, y hace una reunión en Tucumán, la Organización Mundial de Salud, para hablar de la malnutrición, no es que van a hablar solo con el Ministerio de Salud no, no, no, si aquí los programas que, que, que apuntarían a la malnutrición en Tucumán están repartiendo entre todos los ministerios ¿se dan cuenta? Y luego luego de haber órgano, esto ya temporalmente, trabajamos durante no me acuerdo cuánto tiempo seis, siete meses digamos con el ejecutivo Luego pasamos a la universidad. Hablamos con las universidades, con los institutos del CONICET. Costó mucho, costó mucho. No sé si el rector todavía, ya seguramente que no se debería haber ido. Este... Pero les cuento que costó mucho. No, no lo logramos, no lo logramos esta información de las bases hacia arriba. No. Tuvimos que tuvimos que apelar a otros recursos, algunos santos, otros menos santos, pero siempre apelar a recursos para conseguir la información. Y cuando la tuvimos, hicimos lo mismo con... Eh, hicimos lo mismo con con los proyectos de, la de las universidades y de los institutos del CONICET Y cuando terminamos con eso, dijimos: bueno, pero, ¿y las leyes? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vincula el poder legislativo a todo esto? Y entonces comenzamos a estudiar desde el 2000 en adelante todas las leyes de la provincia que se vinculaban con los ODS. Encontramos esas 1500 que ustedes vieron recién. Ah, en el medio estuvieron lo, lo de las ONG. ¿no? Entonces, para cada uno de ellos tenemos lo que ustedes han visto recién. Fíjense cómo termina. Fíjense cómo termina. Si yo pongo acá. Esto. Todo. Vamos a ver cómo se vincula todo. Vamos al hambre cero que les mostré recién. Y vamos a las formas de malnutrición que les mostraba recién las acciones del Ejecutivo. Bueno, ahora, fíjense, tengo una ONG que tiene un acompañamiento familiar a hogares vulnerables, ¿no es cierto? Tata Fundación León, que tiene un programa que ellos entienden, por las características del programa, que contribuye a esa meta. La del Poder Ejecutivo ya les mostré, pero resulta que ahora también ya sabemos cuál es, qué es lo que el Legislativo ha trabajado a los fines de, de, de, de la forma de malnutrición. Tenemos la Ley de Aprobación de Convenio para Provisión y Control de Calidad del Probiótico, la Ley de Creación del Programa Bancos de Leche Materna, ta, ta, ta, ta. Y, y, y, ustedes. Ustedes, digo, por el público universitario que invita a esta reunión. Lo que las universidades están haciendo al respecto. Lo que las universidades, los el centros del CONICE, lo, lo, lo, los investigadores de Tucumán están haciendo. Bacterias lácticas como fábricas celulares para tal, bacterias lácticas, levadura y sustancias naturales, eh, biotransformación de lactosa. Todo eso está relacionado, digamos, con el día que la OMS quiera reunir. ¿no es cierto?, a la investigación tucumana para el análisis, de, es decir, para saber de qué manera están construyendo, es decir, está, es, están, están actuando en dirección a esta meta, ya tenemos, digamos, un número importante de, de material para ellos. Entonces, fíjense cómo Distintos tipos de acciones se organizan en la matriz a los fines, ¿no es cierto?, a los fines de, de las metas. ¿Sí? Bien. Una última cosa antes de pasar, porque ya vamos terminando. Eh, si yo, si yo mostrara la torta por el legislativo, hay otra cosa más que me muestra esto. Estas son de vuelta todas las leyes del legislativo destinadas a los ODS. Ajá, hagamos ahora otra lectura. Bien, ya me han mostrado qué es lo que han hecho por, por, por, por. Hay 214 leyes vinculadas a fin de la pobreza. Ajá, mira vos qué bien, che. Este, pero vos sabés que a nosotros no, la prioridad del gobernador es igualdad de género ¿cómo? y sí, es igualdad de género Upa. hay 26 hay 26 nada más sobre igualdad de género hay 5 sobre acción por el clima ¿qué pasará? ¿será que el legislativo no le... No le no? aquí, fíjense, esta, esta ¿cuántas hay acá? Cinco por acción por el clima, fíjense. Claro, capaz que es una super ley, pero daría la impresión, al menos, una, una cosa brutal. Algo lo mismo, lo mismo, fíjense, si yo hiciera lo mismo, eh, perdón, por eh, universidades. A ver, ¿a qué le presta atención y a qué no le presta atención la investigación en la provincia? Fíjense, acción por el clima viene jodido, ¿no? No solo no hay leyes, tampoco hay mucha investigación dando vuelta. Fíjense, en el tema de igualdad de género, cinco proyectos de investigación hemos, hemos contabilizado. O sea, la matriz también nos ilumina, no solo sobre lo que hacemos, sino sobre lo que hacemos. Mejor dicho, sobre lo, sobre lo que uno podría pensar, ¿no es cierto?, como carencia. ¿sí? Bien, ya vamos una hora. Mario me había dicho hasta las 10, pero no, no, yo creo que ya es suficiente, vamos, va, vamos terminando Mario, me parece a mí, que ya, ya es hora de ir terminando, al menos en lo que a, la, a mi exposición se refiere. Este, yo les mencionaba antes áreas, áreas de comunicación, espacios comunicacionales, eh, perdón, espacios de coordinación, un, un, una herramienta muy potente para nosotros de coordinación es el Sistema Estadístico Provincial. El Sistema Estadístico Provincial es, es el, el, el, el, el, el, lo digo brutalmente, aunque se enoje, digamos, el director de estadística de la provincia, es un repositorio de la información agregada desagregada, puesta junta, de todas las áreas ministeriales. Eso no, no existía antes del año 2016. Lo hemos desarrollado en los últimos años, ¿sí? y yo voy a entrar en el CEP. ¿no? Es este. El CEP logró, logró, logró desarrollar 183 conjuntos de datos organizados temáticamente, pero nosotros también le hemos pedido que lo organice a esos datos por ODS. ¿sí? Entonces hoy están clasificados por ODS también. ¿no? Si yo hiciera clic en alguno de ellos, me mostraría cuáles son los datos, ¿no es cierto?, del que dispone la provincia para iluminar, contribuir al tema de la policía. Luego, eh, otro, otra herramienta muy valiosa es la infraestructura de datos espaciales de la provincia. ¿no? Otra herramienta muy valiosa, ¿sí?, este, por suerte está funcionando rápidamente. Fíjense, cuando ustedes entran a, a, a los servicios geográficos para la gestión pública y planeamiento, Geosplan se llama, ¿no es cierto? Fíjense que ya, ya está armado a partir de, de, de, de esto. Entonces vamos a por ese que es uno de los que hemos estado viendo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra? Bueno, nos muestra mapas, ¿sí? Mapas ¿Sí? De, eh, eh, de los, por ejemplo, porcentaje de NBI, digamos, por departamento en Tucumán. Bueno, podríamos ir, ir entrando, yo no voy a, yo no voy a hacer eso porque nos iríamos muy lejos de la Municipalidad de Salí, de las Calitas, de los distintos municipios, hogares con NBI, si, tan solo para mostrarles cómo la infraestructura de datos espaciales también fue organizada a, con el criterio de, es decir, Fíjense cómo, de alguna manera, la matriz estratégica en, eh, y sus herramientas, ¿no es cierto?, la hemos organizado esa semana. Eh, eh, y por último, y esto, esto tiene una semana, así que eh, estamos mostrándole el último hijo, ¿no es cierto? El plan de obras públicas de la provincia, ¿sí? El plan de obras públicas de la provincia, un trabajo, un trabajo. A ver, yo. Quiero advertirles algo. El área a mi cargo, y por sobre todo el excelente y gran equipo que tengo de trabajo, es un área transversal. Nada de esto sería posible sin aquellos con quienes trabajamos conjuntamente las áreas de gobierno no proveyeran, digamos, todo lo que está acá. ¿sí? Fíjense, las obras de la provincia. Estamos hablando de 280 obras de la provincia. Bueno, la hemos vinculado también, es decir, están las obras por objetivo estratégico, la cartera de proyectos, microregiones, ta, ta, ta. Pero fíjense, la hemos, la hemos discriminado también, ¿no es cierto?, por ODS. Entonces, por ejemplo, para, para, para fin de la pobreza, ¿no es cierto?, me aparecen acá las obras que están vinculadas. Entonces yo hago clic en una de estas y me cuenta... Que es el proyecto 140 viviendas e infraestructura por emergencia, vinculada al objetivo que tiene su propia obra, el plan de obra, al objetivo estratégico 3 del plan de obra, que consiste en incrementar la infraestructura habitacional en la microregión, etc. Todo el plan de obras está vinculado, ¿no es cierto? a, eh, eh, Por ejemplo, eh, industria, innovación e infraestructura. Bueno, ¿ven? estas son las obras, ¿no es cierto?, las obras vinculadas a eso. Y yo podría ir poniéndole todo esto hasta que se haga todo, todo el mapa. Todas las obras viales, hídricas, de energía, de vivienda, están, aparecerían de esta manera vinculadas, ¿no? Bueno, eh, y para ir concluyendo, entonces. La matriz, que tiene? Bueno, tiene esto, tiene agentes, tiene metas y tiene acciones. Estas son como la, esta es como la, la, la, la, la estructura básica, digamos. Estas son las tres variables gordas. Y conceptuales, ¿no es cierto? Desde la que se arma todo lo que ustedes han visto eh, El valor de una matriz Vincula lo que tenemos y hacemos con metas establecidas No quiere decir A ver, perdón, perdón, no digo nada Vincula lo que hoy tenemos con metas que hemos establecido ¿No es cierto? Segundo, patentiza Entonces un tema de consistencia Segundo, un tema de eficiencia patentiza los espacios posibles para sinergia y complementariedad de recursos y acciones. ¿Por qué? Por eso que yo les mostraba, de golpe como por atrás de hambre cero, no es solo un tema de salud, ¿no es cierto? O de quien sea, no, no, no es un tema en el que todas las áreas están contribuyendo con sus distintos programas. Y no solo la, sino que también están las leyes, está el trabajo de investigación. No hace falta que les diga que en el Estado replicamos, duplicamos y, y, y quintuplicamos porque las áreas no saben lo que hace la del costado como los investigadores tampoco muchas veces saben lo que hace el del costado hemos encontrado muchísimo de esto la matriz ayuda en eso es un tema de eficiencia además de hacernos patente esto que no hay modo de conseguir algunos de estos objetivos sin la concurrencia de las áreas porque hoy ya están trabajando de esta manera y finalmente, finalmente la matriz tiene esto, ahora a la hora como de desafío, ¿no es cierto?, de, de, de mostrarnos lo que no estamos haciendo. Las tareas, lo, la, la, lo pendiente, lo pendiente. Así que bueno, este, dada la extensión de la hora, y además más o menos estábamos, estábamos cerca, eh... Mi percepción, mi percepción de todo lo que ustedes han trabajado eh, es, es que como que está todo el material ahí, ¿no es cierto?, para, para, aún hacia adentro de la misma facultad, generar, digamos, ¿no es cierto?, como una propia matriz. Y qué decirles de la vinculación de todo eso con lo que hoy seguramente hay otros espacios de la provincia. La provincia misma ¿no? en, la, en, la, en, en el camino en el camino hacia esto hacia, hacia una, a una posible matriz estratégica con sus características particulares que sin duda alguna ¿no es cierto? porque estamos hablando de la tierra del Pancho Ramírez y de justo José de Urquiza seguramente sabrán crear como lo lograron hacer en la historia así que bueno, yo hasta aquí, yo hasta aquí llego y si les parece abrimos abrimos, dejar de compartir, aprieto, aprieto o no, no aprieto, mejor a ver, ¿a dónde vamos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias Julio por tu exposición. Eh, vamos ahora a organizar un poco algunas de las preguntas que, que los participantes han venido colocando. Eh, te agradecemos mucho porque la verdad es que esta exposición nos muestra cómo realmente la matriz estratégica tiene una tanto el proceso de su construcción, como el, el uso que se puede hacer de la matriz, realmente atiende a las funciones básicas de la planificación, ¿verdad? Ayudan a pensar el futuro, o el futuro nos organiza el presente, nos organiza la coordinación dentro de las diferentes áreas del Estado, y dentro de la concertación entre diferentes actores y también nos permite evaluar cómo vamos, ¿verdad? Cómo es que las cosas así se van haciendo. Entonces... Eh, muy bien, entonces, este, entonces creo que Gabriel tendría, digamos, este, allí sí. algunas apuntadas. Uh, Tenemos anotadas las preguntas. Eh, me gustaría primero agradecerle la presencia a la vicerectora, Gabriela Andretrich, que comentaba recién que le gustaría hacer un comentario. Así que eh, bienvenido. Bueno, bienvenidos. Como, buenas tardes. ¿Cómo les va? No, primero las preguntas. Cuando, cuando sea mi turno hago algún comentario. Por favor a los que a los que expusieron sus preguntas primero que las hagan. Bueno, eh, Graciela Minco, Graciela nos, nos preguntaba hoy, eh, reflexionaba que la Cepal evalúa actualmente priorizar algunos objetivos de la Agenda 2030. Y en este caso, si estás de acuerdo, ¿cuáles podrían ser para usted los más prioritarios en el tránsito de la pandemia? Sinceramente, eh, sería una osadía de parte mía de decirle a los entrerrianos cuáles creo que deberían ser sus prioridades. Sería un acto de irresponsabilidad, digamos. Eh, creo que estamos lo que sí creo en general es que estamos en el medio estamos en el medio de la explosión todavía no sabemos las no sabemos las, las no hemos terminado de medir las consecuencias no hemos terminado de medir las consecuencias hacia la pobreza, no hemos terminado de medir las consecuencias hacia el desempleo este, para, para, para hablar de dos cosas digamos críticas, críticas a los fines del vivir bien, a los fines del bien común. Eh, puedo hablar en términos generales, no sobre Entre Ríos, pero sí puedo decirles que para mí el tema de la pobreza eh, eh, es, es el tema crítico. Yo creo que esta pandemia eh, va Terminar exasperando los números es altamente probable que, que refuerce las, las, las, las desigualdades existentes. Es altamente probable. Eh, al interior del país es posible que también las territoriales, que sabemos que son viejas estructuras también de desigualdad, y en el, en el orden de prioridades que personalmente tengo, creo que el de la pobreza es el primero al que deberíamos atender, porque, porque no puede haber tantos argentinos, ¿no es cierto?, en, eh, en estas condiciones de vida que seguramente serán eh, reforzadas por la pandemia. Perfecto, Julio. Inés de los Santos consultaba si tuvieron instancias de capacitación o de información en ODS destinadas a distintos sectores previas a los desarrollos de estos programas. Sí, y en esto, en esto yo pienso que hoy está, a ver, desde Nación, bueno, ahí está Luis, digamos, desde Nación, que hay un área, el, el, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que es lo que se llama el punto focal de Nación, o sea, eh, eh, es, es desde dónde... O sea, los puntos focales son los lugares de cada agente, el agente nacional y la gente provincia, donde eh, encargado eh, el, el, el agente de aplicación, ¿no es cierto? Bueno, el Consejo Nacional de Políticas Sociales es el lugar en acción. Desde ahí, por ejemplo, es un lugar desde donde bajan, han bajado eh, capacitaciones. Eh, este, luego yo les conté a ustedes instancias de, eh, eh, de diálogo. Eh, y asistencia técnica de la CEPAL en el tema ODS, CEPAL está muy metida, bueno, es parte de Naciones Unidas, muy metida con todo esto, eh, este, hay numerosas, numerosas, numerosos programas vinculados a los ODS hoy, que está en explosión, digamos, ¿no es cierto? Lo online se van a encontrar con muchísimo. Junto a ODS... Junto a ODS, el tema de gestión por resultado o planificación, seguimiento y evaluación. Las herramientas de planificación, las herramientas de, van a la par porque finalmente ODS es un marco de planificación o para la planificación. Están muy unidas estas dos cosas. ODS como que da el contenido, la planificación da la herramienta. Son dos cosas muy complementarias entre sí. Capacitaciones en estas dos líneas paralelas, los contenidos de los ODS, los, la, las herramientas van muy a la par y hoy hay muchas instancias de capacitación abiertas en eso, a nivel regional, latinoamericano, a nivel nacional y entre provincias. El INAP también a nivel nacional tiene programas de capacitación en todo. Gracias, Julio. Estás compartiendo la pantalla, si preferís eh, claro. dejar de presentar la pantalla, si tenemos un claro. diálogo más. Sí. Claro. Eh, sí. Marina Grandoli nos consultaba, ¿cómo está planteada la aproximación de los ODS al sector privado? Eh, bien. Eh. Hablaré solamente de dos instancias en las que tenemos dos líneas de trabajo. Eh, me consta que pueden ser más y mejores. Una con las ONG, a las organizaciones no gubernamentales de la provincia. Nosotros hemos intentado abrir casi el mismo esquema que han visto ustedes con ellas. No, no, no nos fue muy bien, no nos fue muy bien, porque eran muchas de ellas muchas de ellas ya habíamos hablado porque porque veníamos trabajando en el diálogo social entonces bueno ahora enmarquemos las acciones de ustedes no no fue muy bien hay, hay, hay una relación no siempre feliz entre estado y organizaciones no gubernamentales que requiere mucha generación de confianza mucha generación de confianza este este de las 100 invitadas, vinieron alrededor de 20 y solamente 4 terminaron eh, eh, enviándonos lo que hacían para vincularlos de esta manera. Seguramente nosotros tenemos mucho que ver en esto. Eh, es probable. Dice que sucede, digamos, este tipo de vinculaciones con las ONG con las empresas. Eh, eh, eh, eh, está el Pacto Global que es el área de Naciones Unidas, a través del cual se intenta incorporar al mundo empresarial, generalmente de grandes empresas, ¿no es cierto?, en esta línea. Eh, eh, ustedes han estado trabajando, he visto lo de responsabilidad social empresaria, es muy valioso, ese es un modo de llegar a esto, ¿no es cierto? Eh, yo hablaba la vez pasada cuando hablamos conjuntamente, lo tramito públicamente, que... Sería muy interesante que las empresas lleguen a entender que responsabilidad social no es salir de la órbita de su actividad, o tan solo salir de la órbita de su actividad, por ejemplo, generar dinero para un centro, eh, de, de, para un centro de, de, para un comedor barrial, en la que sale de lo que hace y se va, está muy bien que lo hagan, pero en realidad, la responsabilidad social en el sentido más estricto es cómo orienta, por ejemplo, la contaminación. Sería como una, una suerte como de, de disonancia o esquizofrenia importante que la misma empresa que está contaminando, ¿no es cierto?, esté poniendo plata para el fin de la pobreza a través de un comedor escolar. La primera obligación sería cómo, cómo reorganiza, digamos, ¿no es cierto?, el, el, el, la, inversión, la inversión privada a los fines de el cumplimiento de metas comunes acordadas, digamos, a nivel provincial, etcétera, etcétera. En este sentido, contarles eh, una, una experiencia en la que estamos entrando en la provincia, que conjuntamente con un área de la provincia se llama Instituto de Desarrollo eh, Empresarial Mixto Público y Privado, que ha generado la marca Tucumán. La marca Tucumán es una certificación de calidad. Y, y hemos trabajado conjuntamente para que la posibilidad de acceder a esa certificación contenga requerimientos de los ODS. Es decir, que la marca que certifique ese sello de calidad, ¿no es cierto?, haya cumplido con algunos, por ejemplo, reemplazar eh, eh, las bolsas de plástico por bolsa de papel. Eso sería acciones concretas a través de las cuales ejemplifica ese cumplimiento eh, de lo poco que sé <risa> otra pregunta que nos hace Silvio Lorenzón es, en Tucumán ¿qué autoridades específicamente determinaron cuáles eran las metas más posibles de abordar? nosotros a esas las la hemos trabajado conjuntamente primero con los intraministerialmente y luego en esa instancia que hemos llamado diálogo social allí ponemos allí ponemos en común con es un diálogo social entre sociedad civil representada por ong gremios asociaciones empresariales eh, eh, facultades a quienes se invita y los funcionarios del estado es decir, no es solo de la sociedad civil por sí misma. Y allí se discuten, eventualmente modifican y hacen sugerencias sobre ese trabajo previo que hacia adentro del, del Estado hemos hecho entre las áreas del gobierno. Es decir, primero consolidamos una suerte, por decir así, de documento base, ¿no es cierto?, hacia adentro del Estado, y luego se lo dialoga en esas instancias del diálogo social. En el, nuestro secretario de Ciencia y Técnica, Gabriel Gentiletti, nos consulta. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas que tuvieron al vincularse, coordinar con las universidades y con Iset? Miren, eh, información, eh, información... Eh, eh, eh, no hay no hay no, no, no había registros centralizados de toda la investigación que hace eh, la universidad estaba disperso lo mismo en los institutos del CONICET entonces con toda la voluntad porque la hubo de las autoridades digamos de la universidad no era un problema de voluntad, era un problema, era un problema tecnológico. ¿Dónde, ¿Dónde está el listado, no es cierto, con las descripciones de lo que cada uno hace y todo lo demás? Fuimos facultad por facultad. Apelar a la voluntad del investigador es muy difícil, es muy difícil. Eh, primero, no, no lográs reunir a todos los investigadores. A ver, no sé si Andrés cual está hablando de 900, logramos conseguir 900 proyectos de investigación. Este, eh, bueno, los investigadores están en lo suyo, están en sus cosas, digamos, ¿no? Ya ir a la reunión para, para escuchar lo que queríamos hacer fue, fue difícil. Y bueno, muy poquito lo hicieron individualmente. Tuvimos que recurrir. Eh, eh, y bueno, el mismo Luis en su momento fue, fue, fue uno de los que nos ayudó en todo eso, ¿no es cierto? A, a, a la instancia nacional, para que por la instancia nacional... Logremos encontrar espacio donde estaba la info agregada. Esa fue la dificultad. Si ustedes, si la universidad, dispusiera, digamos, de, de, de ese agregado, esto que les acabo de mostrar, eh, se hace más rápido de lo que, eh, de lo que nos sucedió a nosotros. ¿Sí? Sí. Eh, Mariana Heredia consulta. Si miden de alguna manera el avance general en la consecución de los ODS. La medición es a través del seguimiento de esos indicadores. Es decir, yo hoy le podría decir a ustedes en los 50, casi 50 indicadores que tenemos, ¿no es cierto? ¿En dónde estamos en la curvita. No hace falta que les diga que eh, bueno, lo que pasó con las curvitas en los últimos seis meses se pueden imaginar. En realidad, este es un motivo, fíjense, y esto hablando del tema del diálogo, recién alguien preguntaba sobre cómo se acuerdan las cosas. Bueno, nosotros ya, nosotros por la ley de planificación, al inicio de cada año, de, de, de cada gestión, este es el primer año del segundo periodo del gobernador Mansur deberíamos haber hecho el diálogo social eh, eh, para discutir de vuelta la, las metas. Bueno, eh, Hemos decidido postergar tal diálogo y hacer un reporte de avance porque, eh, eh, porque no tenemos, es decir, eh, han sido sacudidas en su, en, su, en su base los indicadores, ¿está bien? Es decir, eh, eh, estamos en el momento, estamos en medio de la tempestad, no es que ya estamos saliendo, estamos en medio de la tempestad, ¿no? si no sabemos dónde va a terminar el indicador de indigencia en el mes de septiembre para el gran San Miguel de Tucumán, como ustedes para, para el gran Entre Ríos, digamos. No sabemos, entonces no sabemos cuál va a ser, eh, eh, desde dónde, digamos, medir de vuelta. Y tantos otros indicadores, ¿no? Tantos otros, el de actividad económica. Sí, sí, sí, seguro. Gabriela, ¿tú querías hacer un comentario? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, primero eh, quiero felicitar al expositor, me pareció clarísima la exposición, mostró la complejidad ¿no? de, de, de, toda la, de aplicar en toda la provincia eh, esta, este diálogo y articulación con los DS, me parece que es un antecedente muy importante para que podemos tomar en cuenta para la provincia de Entre Ríos y también quiero subrayar el trabajo de la eh, Facultad de Ciencias Económicas, que fue un poco la pionera en esto, en la universidad, eh, tomarlo desde su, su eh, plan, me parece eh, rescatable. Hay, otras, hay otros antecedentes, hay otras facultades, sobre todo eh, no, no tan institucional, como en el caso de Ciencias Económicas, pero hay equipos de investigación, eh, por lo menos que yo tenga referencia, en agro, eh, gente equipos que estudian sobre los, los bosques nativos, por ejemplo, que hacen su, su, su vínculo con, con el objetivo eh, del clima y de salud, también de saneamiento ambiental, también hay equipos que están eh, preocupados por esta cuestión. Eh, la, yo quería hacer un, un comentario, desde la vicerrectoría tengo la responsabilidad de coordinar el plan institucional participativo de la UNER, que está en sus inicios, tal vez el antecedente más importante que tengamos sea todo el desarrollo eh, de planificación que tiene la Facultad de Ciencias Económicas, y en este, en este proceso estamos en la delimitación de ejes estratégicos. Y de hecho tenemos en cuenta, en algún eh, momento no muy lejano, hacer la vinculación con los ODS. Eh, no obstante, yo digo, más que una pregunta, es un, una reflexión, un comentario. No quiere decir que, tenga, que el expositor tenga una respuesta para esto, pero sí quería expresarle mi preocupación con respecto a las políticas universitarias en relación a los ODS. Es decir, eh, que yo sepa, tal vez alguien tiene alguna otra información, no, ha, no se ha generado desde los ámbitos de la política universitaria una decisión de trabajar esta, esta cuestión. De hecho, eh, en el CIN, en el 2010 sí se firmó un convenio para trabajar los objetivos del milenio, pero con respecto a los ODS, solo hay firmado un convenio marco en el 2017 para con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, pero es solo un convenio marco, ni siquiera menciona puntualmente a los ODS. Y ahí quedó, digamos, está bien que tenemos en el medio un cambio de, de gestión, pero digo que a mí me preocupa esto, que yo creo que las universidades, y lo demuestra los, poco, los pocos ejemplos que vimos recién de Tucumán, de cómo la universidad puede aportar a esto, no solo a la preocupación por mejorar los indicadores en sí, sino al hecho de, inclusive, de colaborar con el gobierno en la selección de indicadores o de metas en las que eh, podemos influir eh, en la conformación de la meta, en la adaptación de la meta y de los indicadores. Así que me parece, eh, no sé si, si tienen alguna referencia eh, distinta, de hecho ahora no está el rector, pero esto lo hemos conversado, digamos, no es un tema que esté, obviamente, eh, poniendo entre paréntesis la pandemia, no es un tema que esté en agenda en, la, en el CIN, ni en el SIN ni en la Secretaría de Políticas Universitarias, por lo que yo tengo conocimiento, digamos. Por eso quería expresarlo como una preocupación, porque para que las universidades nos pongamos a trabajar en esto más fuerte, Sería interesante que haya un impulso desde las autoridades nacionales. Quería, quería expresar esa, esa más que nada es una preocupación. Eh, Gabriela, eh, no, estoy, no estoy en la vida, es decir, institucionalmente en la vida universitaria. Tengo esa presunción, Luis Di Pietro acaba de manifestar algo similar, digamos, por lo que él conoce, que efectivamente es... Eh, esa omisión es tal cual vos dice, eh, eh, eh, no la dices, no está en la agenda. Y realmente, eh, eh, bueno, es un desafío, solo puedo decir eso, pero... Eh, este, me parece muy propicio lo que acabas de comentar, sí, sí. De todos modos, de todos modos tomamos la posta y, y estamos trabajando, pero sería un buen impulso que esto se propicie desde, desde otras esferas. Eh, dicho eso, dicho eso, este, a ver, lo miro a Luis porque somos compañeros de años, digamos, en esto. Luis sabe que venimos trabajando en esto A ver, nosotros empezamos con los ODM O sea, en el año 2006 Era un desierto Era un desierto Se caminaba por el desierto Y yo quiero decirles algo No es que Y esto más allá del signo político partidario no es que haya visto desesperaciones, ni en los gobiernos nacionales, ni en los gobiernos provinciales. Pero fíjense que... A ver, ¿cómo, cómo se lo puedo poner? Eh, mi tarea es la planificación en la provincia. Es decir, eso es para lo que he jurado, ¿no es cierto? Por Dios, la patria y los santos evangelios, en mi caso cierto, eso por lo que yo he jurado este, esa tarea está hecha en este marco digo, cada uno desde lo suyo aún sin este paraguas que siempre fortalece, ayuda y todo lo demás está dada las características de los ODS de cumplir su tarea en este marco y yo creo que ese, esa, ese protagonismo a pesar de esta ausencia general, eh, eh, eh, eh, es algo, digamos, en lo que no debemos cesar, ¿no? Eh, eh, eh, eh. Como digo, en el 2006 esto era desértico, lo ODM de nadie sabía muy bien, digamos, de, de qué estábamos hablando. Bueno, hoy, hoy yo creo que hay, a ver, me contan por participar en algunas reuniones regionales y todo demás, hay un mayor conocimiento, no el que quisiéramos, completamente de acuerdo, Gabriela. Luis Di Pietro también, justo, venía la pregunta que le había anotado, así que si quiere hacerla o si quiere intervenir. Eh, no, bueno, a ver, este, sí, la pregunta que, que había anotado para Julio tenía que ver con cómo ve él este, el interés, creciente o no, del sector académico y universitario, por lo menos en, en Tucumán. Pero bueno, está relacionado con lo que venimos hablando. Realmente, les puedo comentar ahora, porque ya no estoy más en el Consejo. Durante los cuatro años, de, desde el 2016 hasta el 2019, tuvimos varias reuniones con los sucesivos secretarios y secretarias de políticas universitarias y no había interés, realmente, yo no sé si es una cuestión de, de prejuicio, o sea, tampoco, digámoslo francamente, a nivel de las máximas autoridades del Gobierno Nacional, tampoco se apoyó o, o no estaba en el discurso el tema de los ODS y de la Agenda 2030. Y hasta ahora en, en la gestión actual tampoco, uno puede decir, bueno, estamos ocupados por la pandemia, está bien, esperemos a ver qué pasa con el fin de la cuarentena. Eh, eh, pero es, es como dice Julio, es un trabajo muy paciente, este, muy lento y que hay que ir sumando voluntades y los que estamos en estos temas tenemos que ir agrupándonos y asociándonos para avanzar en esto es una pena porque hay otros países que al máximo nivel presidencial está este tema de los ODS y de la Agenda 2030. De manera que, que sí, es un trabajo muy lento, muy paciente. Como así tampoco está el tema del desarrollo sostenible hoy. O sea, este, no, el tema de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, recién ahora se está incorporando, que es uno de los núcleos de la Agenda 2030. Así que, bueno. Tenemos que seguir trabajando con esto, y sí, evidentemente es una cuestión de, de tiempo y de perseverar. Eh, muy cortito. A ver, eh, hay, no es generalizado, ni, ni, ni, ni como dice Luis, eh, está en el discurso, se siguen trabajando... En aquella, hay una red federal que se supo crear, Luis, vos lo sabes, eso, eso continúa hoy. Eh, este, es decir, sigue habiendo mecanismos y espacios, digamos, en los, que, eh, en los que quienes estamos en esto nos seguimos encontrando y fortaleciendo. Dicho eso, dicho eso eh, vuelvo a algo. Si los ODS nos ayudan a cada uno a hacer mejor lo que tenemos que hacer. Mi impresión es que a mi tarea de, de, de, de secretario de gestión pública y planeamiento de la provincia Me ayuda a hacer mejor lo que tengo que hacer Más allá de si eh, este, hay eh, una onda odesiana, digamos, dando vuelta en el mundo y en la Argentina A mí sí, me ayuda, sí. yo siento que mi tarea como secretario de gestión pública y planeamiento eh, ha, sido, ha sido profundizada, fortalecida por haber asumido los odes Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eduardo. Gracias, Gabriel. Yo simplemente quería agradecer a, a Julio su, su participación. Eh, entiendo perfectamente <coughs> la reflexión que mencionaba Gabriela recién, nuestra vicerectora, que es también un poco la preocupación que tenemos todos. Pero eh, de cualquier manera, eh, creo que justamente haber podido conocer todo lo que ha trabajado la provincia de Tucumán eh, en esta temática, a nosotros nos da mucha más fuerza para seguir adelante. Sabemos que no es fácil, lentamente, pero vemos que es posible. Vemos que es posible. Esto de alguna manera es como cuando desde la cátedra nos toca, como a mí, en quinto año de la carrera de contador público, trabajar justamente el planeamiento estratégico en las empresas. Hasta que no se advierto no se ve un ejemplo concreto que uno puede exhibir a los estudiantes, muchos descreen y están poniendo un signo de interrogación sobre esta temática porque creo que, como yo dije al principio, no teníamos un conocimiento acabado del tema y, por supuesto, lo vamos haciendo lentamente. O sea que, vuelvo a agradecerte, Julio, pero realmente nos dejas un insumo sumamente importante que nos fortalece y nos, eh, nos ayuda a poder continuar trabajando con nuestro programa. Muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias. Eh, eh, eh, no quiero eh, decir algo que pueda tener relación política de ninguna manera, pero la verdad es que lo que siento es que evidentemente se puede trabajar con los ODS a nivel gubernamental y con todas las instituciones públicas y privadas, obviamente, y las universidades. Ese, este, este ejemplo a nosotros nos fortalece. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Tengo una última pregunta que había formulado Gabriel Gentiletti, que resaltaba que muy interesante la plataforma web mostrada eh, que están utilizando Tucumán. Si es un desarrollo propio, pregunta, y si la carga y el seguimiento de las actualizaciones de los datos eh, lo hacen ustedes o desde algunas instituciones. Bueno, miren, eh, debo decirles que posiblemente sea uno de los mayores orgullos, digamos, eh, poder contarles que esto es un desarrollo totalmente de nuestro eh, equipo y de nuestra área de tecnología. Este, a su vez, en coordinación con el área de planificación, que es la que se vincula con, la, con las áreas gubernamentales, la universidades y recoge la info. Eh, la carga... Eh, es una linda pregunta porque tiene que ver con con, con estas dificultades de la gestión con no, que no todos digamos salen así como inmediatamente sí nos piden el listado de las acciones vamos bueno, no, no es así este, eh, algunas áreas son más proactivas que otras, como en tantas cosas, a ustedes les debe pasar a cada uno en su lugar de responsabilidad algunas áreas son más proactivas entonces con las que son más proactivas Sabemos que ahí hay un llamadito y viene. Con las que son menos, nuestra área de planificación se pone como a disposición de, colabora más, actúa subsidiariamente como con mayor protagonismo, ¿no? eh, En general, es una tarea de eh, actualización, ¿no es cierto? Eh, eh, que cada tanto vamos haciendo desde, desde nosotros mismos, contando, como les digo, con distintas fuerzas y voluntades en, en, en las áreas, ¿no? Este, eh, y luego esa carga es la que pasa al ámbito de lo tecnológico, en donde, eh, en donde esto ha sido un desarrollo tecnológico propio, progresivo, y creo que un factor que ha ayudado en esto, uno lo dice a lo largo del tiempo, expós lo digo, eh, el que estamos hace bastante tiempo en esto nos ha dado... Porque yo vengo en esta función ya desde hace varias gestiones gubernamentales. Entonces, la continuidad de la tarea ha posibilitado que se, sigan, eh, que se siga incrementando. Ustedes saben, es verdad aquello de que inicia una nueva gestión y generalmente comienza de cero. Bueno, aquí el hecho de que en esto, digamos, no había nueva gestión posibilitó el que uno siga como, como generando más escalones que suponían lo anterior y uno cree, digamos, lo perfeccionado. Que, que haya sido pensado así en el 2006, no. Fuimos, fuimos de a poco construyéndolo y viendo cómo... cómo eh, eh. Pero bueno, así que un, un gran equipo. Debo reconocer que afortunadamente tengo un gran equipo de trabajo eh, eh, en sus distintos niveles, digamos, y con, con mucho amor por lo público, con mucho amor por lo público. Cuando hay, cuando hay esa parte, esa cuota de pasión, muchas cosas eh, eh, se hacen posible Muchas gracias, Julio. Y... Eh, bueno, quería volver y resaltar también que vamos a estar continuando con algunos diálogos también con vos y con tu equipo de trabajo en los próximos meses, así que oportunamente estaremos difundiendo esta actividad. Eh, para mí ha sido, es un gusto muy grande, les vuelvo a decir, es un gusto muy grande eh, compartir con ustedes. Es, es, es un trabajo que siento horizontal, que siento de construcción, digamos, colectiva. Este... Y, y, y bueno, debe haber algo también de que toda esa cuestión académica en la que hace tantos años tengo, me ha dado este corazoncito federal que don Pancho Ramírez, don Justo José de Urquiza supieron, digamos, ¿no es cierto?, sembrar. Este, por la cual el compartir con los entrerrianos lo poco, mucho que uno ha hecho, eh, es sencillamente un gusto muy grande. Así que, así que yo les agradezco a ustedes por la posibilidad de esto, de, de compartir, porque uno hace esto, esto, y algunas cosas salen bien y otras no tantas. Y poder compartirlo y que ustedes encuentren su propio camino a su vez, etcétera, etcétera, yo les agradezco a ustedes. Así que y estoy seguro que mi equipo también está muy agradecido. Así que gracias por la posibilidad. Seguimos trabajando. Lamentablemente, capaz que me tienen que ver de vuelta, digamos. Y la próxima vez presencialmente. Sería un gusto, sería un gusto poder contar con vos acá. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias gracias a todos gracias. A los que acompañaron a la charla. Muy buenas Gracias, semana. Julio. Muy amable, gracias. Gracias, que estén muy bien. Buenas tardes, saludos a todos.